tenemos el aula de prueba que vamos a utilizar para este ejemplo. Eh, si hago clic sobre aula de prueba entro a la vista de mi aula, como quedaría armada, y si quiero entrar a editarla para agregar contenido tengo que hacer clic en este icono que está aquí abajo el del lapicito que se llama modificar aula. Hago un clic. Acá ingreso ya a mi aula, que puedo cambiar el nombre, el color, si quiero ponerle alguna imagen y demás. Pero en este caso nos vamos a concentrar en esta pestaña, en la pestaña Contenidos. En la pestaña contenido vamos a encontrar otra pestaña, que la vamos a usar muchísimo, que es la pestaña Clases. Elijo nuevamente Clases, y ven que acá me dice que no tengo ninguna clase definida. Entonces lo primero que tengo que hacer es estructurar mi aula para empezar a subir contenido lo que vamos a hacer es clic en agregar vamos a agregar unidad 1 tema 1 esto suponiendo que la unidad 1 pueda tener varios temas sino directamente dejamos unidad 1 y esta parte la podemos borrar Un nombre largo Unidad 1, tema 1. Y en esta parte elegimos el responsable. Acá siempre tiene que aparecer el nombre del docente. En el caso de las aulas que haya dos docentes, se elige el nombre de un docente y acá se puede poner el nombre del siguiente. Se elige un responsable y otro responsable. Este botón o este check que dice correlatividad, lo desactivamos es obligatorio que el alumno haga an algo antes de llegar a esta unidad. Este caso es la primera, o sea que no va a tener nada para hacer antes, o sea que no le deberíamos poner correlatividad. Activado para que pueda ver su contenido. Y en esta parte definimos qué categorías queremos tener asociado a este tema 1 de la unidad 1. Quiero tener asociado archivos, lo cliqueo. Quiero tener asociados sitios web, lo cliqueo. Quiero tener asociados foros, lo cliqueo. Quiero tener asociadas calificaciones, notas, las cliqueo. En este caso selecciono en qué estado va a estar la, el, el aula, si va a estar abierta, abierta, desde qué fecha, o cerrada. En este caso, abierta. Vamos a guardar. Y ahí ya tengo mi primer título de mi clase. Para ver cómo va quedando, a medida que lo vamos diseñando, si tenemos este botón que nos hace regresar al aula y así ver cómo va quedando. Regresar al aula, clases. Y ahí tengo ya mi tema, mi primer tema definido. Unidad 1, tema 1. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle contenido a este tema 1 de la unidad 1 para completar, porque en este caso estaría vacío. ¿sí? Para volver a la vista que estábamos anteriormente, vamos aquí arriba a la esquina superior derecha donde dice administración. Volvemos a la vista anterior. Como les dije antes, la pestaña más importante es Contenido, Clases. Lo que vamos a hacer es agregarle contenido a esta unidad. Por ejemplo, si quiero agregar un archivo o un documento para que lean asociado a esta unidad, voy a seleccionar esta pestaña que dice Material de estudio. No tengo en este momento definido, voy a poner agregar. Acá automáticamente ya me pone el, el único tema que tengo definido. Si tuviera más, me van a aparecer todos para elegir cuál es el que quiero. Selecciono el archivo que quiero que lean. Esta descripción la puedo modificar. Y acá puedo ampliar la descripción. Guardar. Y ahí ya me dice que se ha guardado correctamente. Quiero ver cómo me va quedando. Voy nuevamente a regresar. Sí. Unidad 1 y ya tengo el primer material de estudio obligatorio para que lean. Nuevamente voy a seguir trabajando en la administración, contenido, clases y vamos a agregarle en este caso una actividad. Esto se puede utilizar para que entreguen un trabajo práctico asociado por ejemplo a este material de estudio. Vamos a actividad, agregar. Ya me aparece la unidad, el título de mi trabajo práctico, si va a ser grupal o individual, si va a tener calificación, si es obligatorio o no, si va a ser abierto o si va a tener una fecha hasta en qué momento. Por ejemplo, yo puedo poner que va a estar abierta hasta el 31 de marzo. Escribo una explicación de mi trabajo todas las pautas de trabajos prácticos lo vamos a poner en esta parte y guardar volvemos a ver cómo va quedando nuestra aula, regresar a aula clases y ahí ya tengo la unidad, el material de estudio y el trabajo práctico que tienen que entregar, y ahí abajo av avisa hasta qué fecha tienen tiempo y hasta qué hora tienen tiempo de entrega de ese trabajo práctico es muy útil esta opción porque el alumno entrega el trabajo práctico, yo le hago una corrección y al indicarle que lo reentregue, me va quedando eh, secuencial cada una de las correcciones y los pedidos de corrección de ese mismo trabajo práctico en el mismo lugar. ¿sí? Entonces yo puedo tranquilamente ver en una sola corrección que pedí que amplíe y, ver, y ver si en la siguiente entrega eso se cumplió. Contenido, clases. Otra opción muy importante es esta parte de debates. Los debates son los foros. Voy a agregar, en este caso, por ejemplo, si no quiero un trabajo práctico y sumo un material de estudio donde quiero que simplemente hagan un aporte, puedo utilizar eh, un foro. Selecciono qué tipo de foro, si va a ser obligatorio, si va a tener una calificación, si va a ser obligatoria. ¿Cuántas intervenciones tienen que hacer en el foro? ¿Si dos, una, dos o tres? Si sí, quiero que la respuesta estén oculta hasta que participe. Y en este caso completo y explico lo que yo quiero de mi foro. ¿sí? Puedo agregarle eh, desde el micrófono, Esta es una opción nueva que hay que se puede directamente insertar un texto por voz, o puedo agregarle un video con esta opción. ¿Sí? un video mío filmado explicando qué es lo que quiero que haga. Pongo guardar, regreso al aula, clases y ahí ya tengo tres elementos. El material de estudio, el trabajo práctico y el foro que quiero que participe. Esto puedo cambiar el orden, no necesariamente, tiene que quedar en este orden que aparece en esta... En esta vista. Al hacer clic en editar, me aparece esta pestaña que dice organizar. Y ahí yo puedo organizar en qué lugar quiero que... Lo vamos a subir. Así ordeno primero el material de estudio, después el tema de debate y después tengo la entrega de ese trabajo práctico. Vuelvo a la vista de administración contenidos clases siempre se vuelven las mismas pestañas contenido clases y acá tengo todo lo que yo puedo agregarle a mi clase en este caso tenemos esta opción de texto que hasta ahora no lo hemos utilizado y es muy importante aquí es si yo no quiero darle todo un material de estudio sino simplemente un resumen ya de algún tema elijo esta opción de texto Pongo a agregar lo asocio a la unidad 1 le pongo por ejemplo introducción y ahí completamos con la introducción a la presentación de este tema 1 le puedo poner si quiero que sea obligatorio su lectura, guardar regreso al aula, clases y veo que la introducción me aparece en el último lugar no me aparezca en ese último lugar y la introducción debería estar arriba Pongo editar organizar y acá puedo indicar dónde quiero que me aparezca esa introducción, ahí lo puse primero presiono guardar y ya tengo mi índice de contenido organizado, esto es como un índice donde el alumno va a poder ir ingresando ítem por ítem tenemos ya nuestro índice el alumno para ver cada uno de estos puntos va a ingresar va a leer lo que esté como una introducción por supuesto que no va a ser una sola palabra al poner siguiente va a llegar al material de estudio y aquí le aparece la opción de descargar ese material de estudio en siguiente tiene el foro para participar en el siguiente tiene el trabajo práctico y acá estaría la consigna del trabajo práctico. Ellos por supuesto tienen la opción de en el foro de poder participar y en la actividad de poder entregarlas a esta actividad.